Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Top Gun, no de Top Gun Maverick, la película que más recientemente se estrenó en cines sino la película original de 1986 justamente porque se estrena esta nueva entrega, la secuela que llegó muchísimo tiempo después y... Por esa razón decidí hablar de esta película original, la primera, eh, que se estrenó ya hace bastante, en 1986, y bueno, varias cosas, o sea, a mí no me interesaba para nada Top Gun, o sea, nunca había visto esta película, la vi por la nueva porque en los cines me llenaron la cabeza con el tráiler de Top Gun Maverick Con ambos, porque hace poquito Me habían pasado también uno que no había visto todavía Pero casi siempre el mismo eh, Nada, me, me convencieron, o sea De tanto ver ese avance me convencieron De que tenía que ver esa película Y no solo eso, sino que Llegada la fecha de estreno eh, de hecho, no solamente la fecha de estreno, sino eh, su estreno en Cannes, para quienes no lo sepan, Top Gun Maverick se estrenó en Cannes, entonces, bueno, las primeras eh, reseñas de los críticos llegaron para esas fechas, no para el estreno, digamos, comercial, y ya se hablaba de una muy buena película. Pero bueno, qué sé yo, eh, en general la crítica a veces es como que va toda para el mismo lado, entonces, bueno, no confiaba demasiado. O sea, bueno, era un buen indicio, que te digan que era una muy buena película, incluso algunas personas diciendo que era mejor que el original, así que, bueno, interesante. Pero ya, eh, digamos que me puse bastante alerta cuando personas de mi círculo, digamos, en Instagram, eh, que se dedican a hacer reseñas como yo y contenido como el que hago yo, se pusieron prácticamente de acuerdo en que esta película es una maravilla. O sea, ahí ya empecé a sospechar. No de la mala manera, ¿no? O sea, empecé a sospechar bien, como, bueno, pará, pará, pará si sí, todas las personas, todas, o sea, no vi, no vi una sola persona que dijera algo malo de esta película nada, -na no vi, no existe, de hecho, no solamente, bueno, eh, eh, personas que conozco en Instagram, como les mencionaba, sino en YouTube, porque la las miniaturas de los videos decidí no ver igual ningún video, solamente vi uno pero decidí no ver más, cuando ya explotó todo esto de, uh, esta película es espectacular, porque no me quería llenar tampoco la cabeza. O sea, ya con todas las personas coincidiendo en que es una gran película, me alcanza, no quiero más. Después veré los videos y no sé qué, pero ya las miniaturas algo te adelantan. Entonces, bueno, eh, todo positivo. Solamente una persona puso algo así medio de duda en el título de su video pero nada más no entré ni siquiera a verlo como les mencionaba puede ser muy clickbait me imagino por el tipo de contenido que sube esta persona debe ser clickbait pero bueno hasta no ver la película no voy a entrar pero es la única cosita negativa que vi y que ni siquiera es por completo negativa porque no lo sé el resto todo positivo todo, todo. Y de hecho, mi punto de confianza en esto, o en estas eh, ocasiones en las que pasa esto de que a todo el mundo le gusta algo, o todo el mundo coincide en una opinión, ahí mi punto de confianza en este tipo de cosas es Nikki <ríe> Hola Nikki si me estás escuchando. Porque ella generalmente... Eh, digamos que no va con la corriente, o sea, lo que veo mucho es que las personas eh, terminan como repitiendo lo que, o sea, no es por criticar, o sea, de hecho me gusta el contenido de todas las personas que sigo, si no, no las seguiría, ya las hubiera dejado de seguir eso para empezar, pero se nota como mucha repetición en algunos conceptos y esas cosas como que nadie se la juega a veces como que no se la juegan mucho, en, en, en algunas opiniones. Y Nikki no. A Nikki no le importa nada, se la juega. Y si tiene que decir que no le gusta algo, que a todo el mundo le gustó, lo dice. Entonces, cuando vi que a ella también le gustó esta película, <risa> ya era un nivel de... Bueno, paren. Paren un poco. Acá hay algo grosso Y ahora yo tengo miedo. Porque, ¿qué pasa? Me inflaron tanto la cabeza. No solamente con, con, con el tráiler, o sea... Esto empezó, esta historia empezó con el tráiler que me metieron hasta el cansancio en el cine No solamente con eso, que ahí ya me habían convencido, ahí ya tenían mi dinero O sea, ya estaba, voy a ver la original y voy a venir a ver esta película Pero encima, todas las reseñas, todas, todas, todo positivo Ahora, o sea, ya estoy influenciado eh, indirectamente, o sea, no quería influenciarme De hecho, estoy evitando videos Y, y, y me, me, me llega en la cara O sea, mirá Top Gun Maverick O sea, mirala, mirala, mirala Y bueno, al momento en el que estoy grabando esto No la vi, la voy a ver mañana Y obviamente el próximo episodio del podcast Va a ser de esta película Pero toca hablar de la original Que por razones obvias La tenía que ver para Entender La secuela Acá está el otro problema, porque ¿qué pasa? Está bien, una cosa es ya estar influenciado y completamente tapado de reseñas, opiniones y todo muy positivo con Maverick, y voy a ir al cine con una manija tremenda, voy a tratar de bajar las expectativas, comprarme unos pochoclitos y sentarme a disfrutar tranquilo sin toda esta marea de opiniones positivas. ...para liberarme de eso y disfrutar la película y, bueno, sacar una opinión. Porque ya siento que si a mí no me gusta es como... ...uh, voy, voy al revés del mundo, pero voy a ver qué sale de todo eso. Es complicado a veces cuando es así, pero... ...el otro problema viene con la original. Porque la original no me gustó. Y de hecho lo puse el otro día. ¿Cómo se hace para pegar un salto desde la original que tampoco me pareció horrible, pero ya voy a entrar justamente en detalles con, con todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo se pega ese salto? ¿En qué momento va a pegar el salto de calidad del original a la que dicen que es, incluso, muchas personas, la mejor película del año? Lo leí varias veces, de personas distintas. Mucha gente dice que es la mejor película del año. Y ya tuvimos de Batman, ya tuvimos de Northman... Que para mí son dos de las mejores películas del año. No sé. Entonces, no sé eh, cómo se va a hacer para pasar de una película que no me gustó a una que dicen que es una maravilla. Y de hecho, muchas personas, eh, hablando de Maverick, mencionaban esto de que por ahí la original no era tan buena. Y esta sí, o sea, era buenísima. Entonces, bueno. Eh, vamos a ver qué onda Por ahora la original La verdad es que No me gustó, o sea No les voy a mentir De hecho me pasó algo muy parecido A lo que me pasó con Ghostbusters casa fantasmas Cuando hablé de De esas películas En este podcast Cuando hablé en específico de la segunda No de la primera La primera tampoco me había volado la cabeza Pero bueno, estaba aceptable la segunda no me ha gustado. Eh, y hay bastantes cosas en las que coinciden. Y tienen pocos años de diferencia. O sea, son más o menos de la misma época. Entonces, creo que con estos dos ejemplos claros, me parece que este tipo de películas no son lo mío. No hablo específicamente de películas de los 80, ¿no? Eh, hablo de este tipo de película porque hay cosas que coinciden bastante eh, así que nada, evidentemente no es mi estilo pero más allá de eso hay cosas en la película que no, no me gustaron, es cierto también que hay cosas que envejecieron mal muchas cosas envejecieron mal entonces verla por primera vez, que no es un detalle menor forma bastante la opinión de lo que voy a pensar acerca de esta película porque seguramente hay películas de los 90, 2000 cuando era chico, digamos, que las he visto en mi niñez y, y seguramente me, me gustaban mucho, o oh, me siguen gustando mucho, pero si las veo ahora y pff, hay cosas que van a ser complicadas, o sea, que por ahí ahora no no me van a gustar tanto. ¿Pero qué pasa? Ya las vi por primera vez en mi niñez. Entonces, digamos, ya hay una opinión formada. diferente. Es ver una película de años anteriores, muchos, muchos años atrás, con los ojos de ahora, con la mente de ahora. Entonces, eh, cambia bastante la opinión. Y entiendo el fanatismo, o los seguidores, o que haya sido un éxito en su momento esta película porque es entendible como también me pasaba con Ghostbusters o sea es entendible parándome en esa época es entendible completamente ahora lamentablemente la vi por primera vez hace poquito y bueno es mi opinión de ahora quién sabe si la veía hace 10 años 15 años, bueno, era bastante chico hace 15 años, bueno, no tanto, pero eh, por ahí mi opinión era otra, ahora no, evidentemente, eh, no, pero tiene sus cosas buenas, o sea, es, está ahí, está ahí, de hecho, cuando diga mi calificación van a ver que está ahí, literalmente ahí, o sea, mi temita. Voy a meterme con los spoilers porque, o sea, no tengo mucho más para decir en cuanto a la película sin meterme en los detalles y ya digamos Di una introducción bastante profunda de por qué estoy hablando de Top Gun Más allá de que se estrenó la secuela en cines Así que me meto con spoilers Si no vieron la película Llegan hasta este punto del episodio en el podcast Y si no les interesan los spoilers Pueden seguir, esto sigue bajo su propia decisión La película básicamente trata sobre un aviador Maverick, sí, interpretado por Tom Cruise, que esta película lo levantó a Tom Cruise, pero al máximo, o sea, tengo entendido que fue la película que lo catapultó a Tom Cruise en su carrera, Pete Mitchell, alias Maverick, eh, que tengo entendido que los aviadores como que se ponían un eh, apodo, un alias, eh, algo así... No sé si era obligatorio Porque todos tienen Tenemos a Gus, aguante Gus Iceman eh, ¿Quién más? Charlie, bueno, Charlie es de Carlos, o sea, no, no es un, un alias, algo así Inventado Viper eh, Jester Cougar, no, pero Cougar Creo que era el apellido Bueno, no sé, porque además El alias, este eh, apodo como sea que se le diga también aparecen los aviones al costado como en Capitana Marvel que de hecho hay una conexión con Capitana Marvel que es Gus el gato de Capitana Marvel se llamaba Gus por esta película por el personaje de esta película eh, no sé si es obligatorio tipo de, te metes ahí en en cómo es esto en la fuerza aérea y bueno eh, te anotás todo, la planilla. Elegí un apodo, elegí un alias. Como cuando te registras en un jueguito que te hace poner el nickname. Bueno, no sé si será así, pero bueno. Lo tenemos a Maverick. Interpretado por Tom Cruise. Como les dije, que es un chico malo. Es un chico muy malo. Que no sigue las reglas. Igual no es el típico chico malo. Que en este tipo de películas sería el villano. Si se quiere. Eh, al mejor estilo, el malo de, de Volver al futuro. No, no es ese tipo de malo. El con el ah, el que se peina así, reganché y tengo a todas las minitas, pero soy tremendo ahorita No es ese tipo de malo. O sea, es el que se la da de piola, pero se la da de piola sabiendo. O sea, no es que se la da de piola y le sale mal. O sea, el chabón es un capo, realmente es un capo, y hace cosas de rebelde. Oye, hago esto con el avioncito, total. Eh, a mí me sale. Y todos ahí están como re loco. No, ¿cómo hiciste esto? Esto no se puede hacer. Y lo hace. O sea, de hecho en un momento la instructora, que básicamente pasa a ser su interés amoroso a lo largo de la película, Charlotte Blackgood, interpretada por Kelly McKills, eh, le dice, eh, sos buenísimo en esto que haces o sea, no te lo podía decir adelante del resto pero básicamente sos genial y es así, el chabón es un capo en lo que hace, pero bueno, tiene métodos raros, o sea, raros en el sentido de no muy convencionales no muy convencionales básicamente y entra a una academia de vuelo que prepara aviadores para defensa básicamente entra a medio de casualidad justamente porque este tal Cougar abandona por algo que le pasa y no quiere entrar a esta academia de vuelo entonces queda el lugar para Maverick y para Goose y ambos entran a esta academia llamada Top Gun ahí tenemos el nombre de la película y nada más o sea, realmente la película es eso la historia básicamente después pasan algunas cosas y todo Gira en torno a esto Tenemos al aviador rebelde En una academia de vuelo Básicamente Que no tiene que aprender a volar O sea, dentro de la academia Hay como una competencia Para ver quién suma más puntos Y todo eso Pero se practica para las defensas De hecho en un momento Para el final <risa> Ya se estaba terminando la película eh, Miré mucho el tiempo que le faltaba a la película para que termine Para que se den una idea de, de que no me gustó Pero cuando faltaba poco Creo que faltaban 10 minutos 10 minutos 15 con toda la furia No no hubo, digamos En batallas, por así decirlo no O sea, para todo lo que estuvieron practicando a lo largo de la película Que era la defensa de, del territorio Básicamente, eh, la defensa aérea. T todavía no habían pasado la práctica. Y yo estaba como... Porque se da esta escena de la graduación. Y estaba pensando... Che, vamos a tener una escena final en donde pongan a prueba todo lo que estuvieron haciendo a lo largo de la película. o pues yo pensaba, ya termina acá y no, por favor... O sea, ya de por sí no me estaba gustando y encima un final así. Y no, o sea, tuvimos el final con eh, los patriotas defendiendo a los Estados Unidos de no sé quiénes. Alemanes, chinos, rusos, seguramente. Porque o me distraje mucho o no lo dijeron nunca, pero básicamente era eso. Pero hasta ahí, la película va más o menos con la historia. Puntos negativos. Cosas que no me gustaron Básicamente Acá es El punto de conexión con Ghostbusters Creo que las películas de esta época No son lo mío Porque, está bien Son dos películas nada más a las que hago referencia Pero tendría que ver más películas de esa época Para ver qué onda Porque al menos estas dos tienen varios puntos En común eh, Como eh, la banda sonada que no encaja con la escena que no lo recuerdo bien pero creo que lo comenté con Ghostbusters, estoy casi seguro de que lo comenté, pero no encaja o sea, al principio hay una escena en las que están volando y todo, muy bueno, o sea la escena está buena, pero la banda sonada de fondo no no no encaja, o sea pero con Ghostbusters pensé, bueno seguramente fue para esta película, y no, son de la misma época, se ve que en ese momento era así para este tipo de películas entonces no sé, ¿no? a mí es algo que me saca bastante, pero me saca mucho, eh, no, no, no pega y yo soy un fiel defensor de las buenas bandas sonoras, amo las bandas sonoras, me vuelvo loco por las bandas sonoras y que me hagan esto, como que me, me, me, me saca, me, me saca completamente de la escena, de, de, de la ambientación, de todo. Hay momentos así largos también, de muchas cosas que pasan y banda sonora de fondo que... Nada, ahí puede ser que la banda sonora encaje, pero es como un videoclip largo. Es como, eh, dale, que pase algo, y hay mo muchos momentos así, o sea... No sé. Eh, caminando de un lado para el otro. Los protagonistas. Eh, mucho con los aviones. Obviamente. Pero como que. No, no, Son cosas que no me. no me. no me cuadran a mí. Lamentablemente. Y obviamente me. restan. puntos a la experiencia. de la película en general. Esto de que envejeció mal. Hay cosas que claramente envejecieron muy mal. Como eh, la escena del bar. Hasta lo de la canción estamos bien, cuando se ponen a cantar para levantarse a la minita. Ya lo del baño <ríe> es complicado. O sea, ya con ojos de hoy, a, a, a estos días, no. Ya en ese momento tendría que estar mal, pero... Además, la piba en ningún momento como que... chica Yo, yo pensé, ¿no? Se metió Maverick al baño de mujeres. La piba va... A sorprenderse, como, uh, ¿qué haces acá? Este no es tu baño No le dijo nada Tipo, bueno, normal Yo por ahí estaba muy distraído, perdón Y era un baño para Hombres y mujeres No, que, o sea, yo estoy casi seguro De que había un baño para hombres y un baño para mujeres Pero nada, es como que Encima Queriendo levantársela ahí Todo raro, pero bueno No envejeció muy bien Eh... Hay otras cosas que como que tampoco me envejecieron muy bien. Ojo que, a ver, esto de tener la instructora, fen fatal, tremenda belleza de mujer, con un montón de chabones. Lo más lógico era todos repajeros con la mina, y la verdad que no. De hecho, cuando entra ella, que estaba vestida de una manera correcta, bien elegante, pero que los chabones tranquilamente, si era otra película, podrían haber... No sé, gritado, eh, y chiflado, eh, que... Eh, en eh, la minita, no sé, cosas así. No pasó nada, o sea, bien. De hecho me esperaba eso y no pasó, así que bueno. Positivo ahí, pero bueno, en otras cosas como que no... Nada, no, esas cositas... Muchos me gustaron, pero bueno, qué sé yo. O sea, dentro del contexto lo entiendo, qué sé yo, quedo ahí. Me molestan más... Eh, estas cosas de, de la banda sonora y todo eso medio de videoclip alargado es que es así, parece un videoclip que se alargó por momentos y me mata eso la historia, que es lo que le conté básicamente, es como muy básica está muy estirada, la película está estirada dura una hora y media, con los créditos creo que dura una hora cuarenta y pico tendría que durar una hora si acortamos muchas de las escenas que están alargadas al pedo. Porque muchas escenas no suman nada. Y la historia es muy básica. O sea, como que no tiene demasiado... Se mete como esta trama de la historia de amor entre Maverick y Charlotte. Pero... Ah, no, no, como que el resto... Y esto de que defiendan al país... De una manera muy patriótica Llega para el final O sea, como que no No, no, no, no se mete eh, Como un conflicto A la mitad de, de la película En realidad el conflicto es otro eh, Pero también llega como muy tarde entonces Y además Raro Que ese es el otro Gran punto en contra que tuve Con esta película La muerte de vos que digamos que es el conflicto que deja en shock a nuestro protagonista, a Maverick Y a partir de ahí, bueno, como que quiere abandonar todo Y después termina yendo a esta fiestita de graduación Y ahí lo llaman y bueno, salva el día eh, Salva a uno de sus compañeros que era medio mala leche Que lo jodía todo el tiempo Después como que se hacen amigos Vos podés volar conmigo cuando quieras No, vos podés volar conmigo cuando quieras eh, somos amigos O sea, es como que todo eso lo ayuda a superar a Gus y a entender que más allá de su muerte tenía que seguir. Pero la muerte de us o sea, el momento en el que muere y todo, la verdad que estuvo muy bien. Me, me impactó, fue como, no, O sea, era obvio que se murió. Es como cuando cae Gwen en The Amazing Spider-Man 2, que la vemos caer y ya está, murió. Pero después la escena sigue y ahí vemos el duelo. Y ahí vemos la muerte, digamos, de alguna manera. Aunque ya sabíamos que murió. Por el golpe anterior y todo eso. Y acá pasa algo parecido. Como un golpe... Tiene como un golpe Gus. Que se, se ve bien en la escena. Que ya te da a entender. Listo, acá murió. Igual yo ya sabía que moría Pero, más allá de eso. O sea, está bien. O sea, la escena está bien. Pero después. Quedó ahí. Tipo... Está bien, vemos ese momento desgarrador de Maverick agarrándolo en el agua y esperando a que lo vengan a rescatar. Y cuando lo vienen a rescatar, se lo llevan. Y la persona que se tiró para llevárselo en el helicóptero le dice, lo tenés que soltar. Es desgarrador, es un momento horrible. Horrible, o sea, está bien, digamos, el momento. Pero después de eso, chao Gus. O sea, no hablamos más de Bus. se terminó Bus. Es cierto que sigue presente en este conflicto que tiene Maverick en la cabeza de no, esto que pasó y seguro fue culpa mía por ser lo que soy, un rebelde sin causa, que siempre hace lo que quiere, que tampoco fue culpa de él. Después incluso hay un juicio porque en este tipo de casos tienen que confirmar de que no fue culpa de él, de que fue un accidente y todo eso, y claramente no fue culpa de él, pero igual sigue dolido, sigue con un poco de culpa encima, y está bien, o sea, todo este conflicto, pero eh, no, ni siquiera un funeral, o sea, en este tipo de películas, acá la fuerza aérea cuando es bélica, cuando es de la armada, de la policía, lo que carajo sea. La fuerza que sea. Y más en los Estados Unidos. Muere alguien, hay funeral. Muere alguien, hay funeral. ¿Sí? O se llora un poquito más si no hay funeral. Pero acá como que no... No, no pasó. No, no, no lo sentí como tan pesado. Más allá de que, repito. Tiene un peso importante en... Maverick, pero no en la película. Como que quedó ahí, pobre Gus. Pero bueno, Gus va a estar siempre en mi corazón. Eh, fuera de joda. O sea, en la primera no me gustó y tiene cosas que no me gustaron, pero... Y posiblemente nunca más la vuelva a ver. Pero eh, Gus, personajazo. Me encanta Gus. Y que descanse en paz. Así que nada, eso mucho no me gustó. Entre lo positivo, la verdad, las escenas de acción son muy buenas. Tampoco es que tenemos uf, una banda de escenas de acción. Pero están muy bien. Y más para la época, sinceramente. Dirigir ese tipo de escenas eh, con los pocos recursos que tenían en esa época. Y que además eh, está todo bastante real. O sea, no busqué videos de detrás de escena y todo eso. Pero... O sea, parecen... Aviones de verdad, parece todo de verdad y está todo filmado de esa manera. O sea, bastante práctico todo y bastante bien. La verdad que en cuanto a escenas de acción, en cuanto a efectos prácticos, la verdad que todo bastante bien. De lo más positivo posiblemente de la película. Era una película sobre fuerza aérea, sobre aviadores. Así que tenía que salir bien ese aspecto. Teníamos pilotos de combate y tenía que salir bien, así que salió bien, en eso la verdad que no puedo estar en contra, no puedo decir nada, bien ahí. Y todo lo visual en esta película, hay varios planos de Tom Cruise, hay uno medio con, con el atardecer, algo así, ahora no recuerdo bien, pero... Nada, eh, visualmente esta película es muy buena Va un poco de la mano también con esto de eh, Todas las escenas de acción Con los aviones y todo eso Pero hay planos con el atardecer Con Tom Cruise yendo con la motito eh, No sé Hay un plano de Tom Cruise Hablando con eh, su interés amoroso Que era en la casa de ella Y el sol le pega a él y le da la luz del sol en un ojo a él, y el ojo, o sea, no, te parto al medio de Tom Cruise, pero es espectacular, es espectacular, o sea, es una boludez, pero es espectacular, y así un montón de cosas, o sea, la verdad que la película visualmente está muy bien, así que en ese aspecto también me, me, me, me funcionó bastante, me gustó bastante, y las canciones tuve un problemita porque hay una canción eh, que es posiblemente la más conocida que es Take My Breath Away eh, que tiraban <risa> digamos la pista la canción como el, el inicio que pasan toda esta secuencia en la que él va a la casa de ella que al final eventualmente terminan haciendo el amor básicamente eh, hay que grasa Decir eso, haciendo el amor me Era preferir decir cogiendo, pero bueno No sé Eventualmente terminan cogiendo El tema es que eh, Tiran como que va a empezar La, la canción y yo estaba preparado Como, uh, pido la basona Este temazo Y no, y no lo hacen una vez, lo hacen varias veces Y me dio un poco de bronca, porque además Como que tampoco queda bien eh, Pero bueno, Que sé yo Son dos temazos, este que acabo de mencionar, Take My Breath Away Y eh, Danger Song Que suena, ahí sí Suena, no tiraron la pista Y fue como, bueno Te lo vamos a hacer escuchar más adelante O anda a Spotify, no Suena al principio Y me gustó que, que sea así eh, Dos temazos Dos temazos. Eso fue el último positivo Las canciones y Tom Cruise, la verdad que Tom Cruise está bien, qué sé yo. Eh, su actuación es... No me voy a meter en ese terreno. Lo queremos a Tom Cruise. Hasta acá mi reseña de Top Gun. Mi calificación es de 5 sobre 10, como les comentaba. mi y mitad, quedó ahí. O sea, quedó en la mitad en la que no apruebo. Básicamente, pero menos no le podía dar. O sea... Está bien que no me gustó, pero bueno, tampoco voy a ser tan malo. Vamos a ver qué onda Top Gun Maverick. Como les comentaba, al momento de estar grabando esto, que no va a ser el mismo momento en el que esto sale, pero al momento de estar grabando esto, estoy a un día de verla. Mañana la voy a ver. Así que, bueno, si me siguen en Instagram, ya saben mi opinión, porque este episodio va a salir después de que yo la vea, así que ya subí mi reseña a las stories y todo eso, así que nada, eh, veremos qué onda, veremos qué onda y vamos a ver cuánta diferencia hay entre la original que, repito, personalmente no me gustó y esta secuela que dicen que es una de las mejores películas de todos los tiempos. <ríe> me pueden seguir en Instagram, si quieren, si no quieren, no, pero...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 Traigan puertas podcast, es en Instagram, por si nos quieren seguir. Tenemos un episodio hasta ahora, venimos un poco para atrás, pero bueno, ya van a llegar más episodios, paciencia, pueden ir a escuchar también ese podcast. Y nada más, creo. Nada más. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.